Miren, tenemos ahora mismo en vivo a Arismendi La Antigua desde el Hospital San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís a propósito de la consternación por la muerte a tiros de tres jóvenes de esta ciudad Sí, muchísimas Adelante, gracias. Arismendi. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro en el Hospital San Vicente de Paúl, específicamente en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde están eh, el cuerpo sin vida de los jóvenes, ultimado ayer, mediante un incidente registrado en el sector San Martín de esta ciudad del Calla. Los fallecidos han sido identificados como Wilton Minaya, de 32 años de edad, quien residía en el citado sector. También el joven Julio César Reynoso y la menor Heisha Mata Rodríguez quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad de Jaya Y es lamentable, señores, lo que se está viviendo en este, en este Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde los familiares de dicha, dicha, dichas víctimas han eh, expresado su muestra de dolor. Y vamos nosotros a tratar de buscar reacción. Pueden observar ustedes eh, la gran cantidad ...de personas que se encuentran en estos precisos momentos en este hospital San Vicente de paúl Vamos a tratar de conversar con una de las víctimas, si es posible. Domingo, eh, eh, permíteme acompañarte en tu dolor. Eh, esta muerte de tu hija, ¿cuál es el llamado que tú le haces a las autoridades? No, yo lo único a las autoridades que le pido es que tomen carta en el asunto. Porque así como hay tres familias que están sufriendo el mismo dolor que yo que tomen carta en el asunto, que den con los responsables, porque por lo que veo ya nosotros vamos a tener la población que tomar carta en el asunto nosotros mismos y tomar eh, justicia por nuestras propias manos. Porque cada vez que muere una, una, una niña inocente, una persona inocente, esas tres personas que murieron son tres personas que no tienen nada que ver, que investiguen, que averigüen qué fue lo que pasó y que den con, lo, con los responsables de la muerte. ¿Tienen ustedes información de qué pudo haber pasado? No, supuestamente yo estaban parados en una esquina y cuando estaban parados en la esquina, cruzaron cuatro individuos en cuatro motores y le entran a tiro a tú y que estaba ahí. Así fue, y a ella me le pegó un tiro. ¿Cuántas pe personas heridas de tu hija? Creo, escuché que eran como diez o, como diez, o ocho, algo así, muertos. Están la hija mía y y eso, no, y eso... Es la persona que bien escucharon ustedes las declaraciones de Domingo Mata quien es el padre de la menor Heisha Mata quien falleciera a raíz de conseguir de recibir múltiples impactos de balas y repetimos una vez más consternación entre los familiares por este decesos de estos jóvenes los cuales fueron ultimados en un incidente registrado en el día de ayer en el sector San Martín de la Ciudad ciudad del Calle, donde las informaciones preliminares indican que individuos a bordo de motocicleta eh, realizaron varios disparos en, eh, contra un grupo de personas que se encontraban compartiendo en un establecimiento comercial de la calle 4, casi esquina 11 del populoso sector. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Estamos aquí, atención Israel. Eh, José Rodríguez en el WhatsApp, eh, que lamentable esta situación, ¿verdad?, en el sector eh, San Martín de San Francisco. José Rodríguez dice...